El verraco de ultramar, Nancy Plus. El verraco de ultramar, Nancy Plus. El verraco de ultramar, Nancy Plus. Representamos presentamos en este momento Un nuevo concepto musical y familiar, Con el único y auténtico Sobre el mundo Oh, The <laughs> Diversión y sobre todo buena música. Diversión y sobre todo buena música. Lomero, mero bueno compás. Ahora empieza Lomero Bueno, compás. No se Saludos, historia, Este es un tema clásico Este es un tema clásico Este es, este es, este es, este es, este es un tema clásico este es, este, es, este, es, este es un tema clásico Esperamos que esta noche Te olvides de tus conflictos personales Y te entregues a nosotros Esta noche esperamos que esta noche esperamos que esperamos que esta noche te olvides de tus conflictos personales y te entregues a nosotros.